Bueno chicos, pues ya estamos por aquí en otra ronda más de este Corona Champ organizado por RRS y Race Rumors Portugal. En esta ocasión tenemos en cabina a mi tocado, yo Fran, eh, Francisco Javier Navarrete. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. Espero que estén bien todos en casa, disfrutando de esta maravillosa carrera y yo con muchas ganas. Estos coches son muy divertidos y el circuito se presta a ello. Así sí. que con ganas de que empiece esto. Sí, tenemos en esta ocasión, en esta quinta ronda ya, eh, tenemos SEPAN, un circuito mito, mítico, SEPAN GP. Recordar que la se caracteriza la Corona Champ. Eh, bueno, eh, la categoría es VTCR y se caracteriza sobre todo porque todos los circuitos son los circuitos as asiáticos donde se originó todo. Y, y bueno, eh, me alegro de tenerte por aquí. La verdad es que, Fran. Eh, la primera vez que se une a, en cabina pero yo creo que va a ser la primera de muchas Esperemos que se lo pasen grande y, y nada y esperemos que lo pasemos en grande todos pues eso espero segurísimo eh, eh, bueno eh, tenemos una carrera por delante y, y cómo es, y cómo va el campeonato yo tengo ganas de ver el campeonato porque tenemos a Mikel Azcona que parece que puede que en esta carrera consiga ya el campeonato. Sí, vamos a poner... A ver... Eh... Vale, ahí tenemos... Miguel Azcona el primero, eh, 205 puntos, se ha distanciado muchísimo ya del segundo posicionado que tenemos ahí al piloto portugués Orlando Teleiro haciendo un gran campeonato, pero fijaros cómo está la, la segunda posición de reñida. Diego Lizaso a 144, punto, 144 puntos tiene, o sea, solo, a un solo punto de, de Orlando Teleiro el segundo posicionado. Mario Vescos haciendo un gran campeonato también, a solo dos puntos de... De Orlando Teleiro, o sea que incluso, bueno, yo creo que en estas dos rondas incluso tienen posibilidades de matemáticas tanto Luc Musto como Simón O'Mill, que pilotos muy rápidos, pero debido a que la ausencia de alguna carrera se han visto perjudicados por ello. Bueno, Janko Glavac, el piloto esloveno, que lo tenemos aquí situado en séptima posición. Luis de Gómez también haciendo gran campeonato. Manuel Alves acompañando al compatriota Luis de Gómez. Eh, Ismael Rosell, hasta ahí el top ten, luego tenemos a Chefo Durán, Carlos Barros, André Marcelino, Juan Crespo, Alexei Stanov, Gerson David, el Renato del Río, eh, José Moñino, Tony Santa Clara, Sergio Nunes, eh, Sergio Nunes que en esta ocasión en esta ronda no puede participar porque acumula dos warnings en el campeonato y, y bueno, y la sanción es que no podía correr esta carrera. Ezequiel terminando, Ignacio Negro lo tenemos ahí en P22, eh, Guillermo Martínez, Luis Sousa, Sergio Ramos, Cirair Gurunjan, que creo que ha faltado en bastantes rondas, Sebastián Fábregat, Elio Fer, Eli Fernández, Diurka eh, Bañares, Ismael Montoya, que también ha faltado en bastantes, Joel Carballeira, Alexander Pamenco, Francisco Alfonso, Jesús Huerta, Alejandro Domeno, Olesan Arich. Ariz. Eh, y bueno, anteriormente que me pareció no ha aparecido por ninguna. Bueno, Carlos Bello Calero te lo tenemos por aquí. Zunzarren también, Mirko Losser. Bueno, gran participación. La verdad es que a lo largo de este campeonato eh, estamos teniendo muy buena parrilla. Y, y nada, y sobre todo esa lucha por esa segunda posición, la cual va a estar muy reñida entre Orlando Teleiro, Diego Lisaso y Mario escos Volvamos a, a pista. Que van a empezar ya están cambiando de sesión efectivamente están cambiando de sesión acaba de terminar la sesión de práctica y, y empieza la cual la eh, quali, que tiene un formato bastante bastante peculiar eh, no llega a ser formato super pole que sería una sola vuelta y un solo intento para los pilotos pero sí que se parece porque son solo solamente siete minutos y siete minutos que disponen de dos o tres intentos <ríe> y bueno eh, tienen que asegurar un poco primero marcar un buen tiempo y luego en esos dos o tres intentos que les queda inter, intentar arriesgar un poco eh, salida lanzada tienen la pista para ellos solos y luego ya, ya sabéis el formato de la corona champ como estamos acostumbrados a, a dos rondas de 25 minutos y parrilla invertida de los 10 primeros en esa segunda ronda va a estar, va a estar caro la, la pole position desde luego Sí, sí. Eh, bueno por, por lo que he visto en la, en la clasificación digamos que miquel Azcona, eh, obviamente es uno de los favoritos pero hemos visto muy bien a diego Lisaso ha estado durante mucho tiempo durante la, las prácticas en, en la zona en la zona alta de la clasificación así que vamos a ver qué tal le sale hoy porque como recordamos está jugando quedar muy arriba en la clasificación Sí, la verdad es que Diego Lizaso, el piloto de Churi Sports, está haciendo un, un muy buen campeonato. Y bueno, me gustaría leer por aquí un saludo a José de Ana, eh, Diego Barredo también, eh, mucha suerte para Miquel, eh, ánimos a Miquel y de parte de Ramón Miguel Azcona Pastor y Ana Leal también le da ánimos a Mario que la verdad es que la, en la última retransmisión tuvo bastante apoyo por por parte de del de chat de YouTube. Bueno, recordar también que estamos retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Eh, si os si sois preferentes de alguna plataforma ya sabéis que podéis disfrutarla en la plataforma que queráis, la, esta retransmisión y, y bueno me gustaría comentaros también que nos dijerais los volúmenes de las voces, el volumen de los motores de los coches, el volumen de la pista y, y que esté todo correcto para disfrutar de un maravilloso espectáculo que seguro que nos van a ofrecer estos pilotazos. Eh, estaba diciendo esa segunda plaza, ese segundo puesto en la clasificación general está muy reñida, pero sí que es verdad que a lo largo del campeonato estamos viendo. Una tremenda batalla por, por meterse en esos 10 primeros pilotos. Que debido al nivel que hay en, en pista es bastante complicado. Cuando ya tenemos. Bueno, pues los... ya llegan los, sí. los primeros tiempos. Sí, ya tenemos ahí los primeros tiempos. Miquel Azcona ha marcado ese dos El único uh, piloto que sí, se sí, le ha igualado, acercado. Eh. Sí, sí, bueno, Orlando y Diego Lizaso, igualadísimo, tanto en la clasificación general como en la. En los tiempos de de mm. Han hecho exactamente el mismo tiempo. 2-13-3 para Orlando y 2-13-4 para Diego Lisaso. Mario vesco se mete ahí en 2-14-1. Y ahora Buen mismo tiene también. las mismas posiciones que. en la clasificación general. Si te das cuenta, Miquel Azcona, Orlando Teleiro, Diego Lisaso y Mario escos <risa> <risa> Vamos. Y, y también eh, si estuvieran en la en el TCR real estarían ahora mismo en la pole porque según tengo referencias aquí de la página oficial de, de las series el mejor récord en calificación lo marcó el italiano roberto Colciago con un honda civic en 215 wow. así que es un 2 sacándole dos segundos a, al tiempo bueno estoy viendo aquí a sergio lunes el cual está sancionado y está en pista y vamos a proceder a, a invitarlo a, a salir porque tenemos que aplicar las normas lo siento mucho pero es así ya, en fin, ya, sí, ya estaba avisado <risas> eh, recordar que son 50 incidentes de máximo en, en carrera y, y bueno en eh, por eso que intenten evitar el chapa chapa a los pilotos que no haya tanto contacto no, intentamos que no haya que haya los menos incidentes posibles y sí que es verdad que en la segunda carrera de la ronda 4 sergio nunes superó esos 50 incidentes en la primera ronda creo que también hubo la primera o segunda ronda también tuvo un warning de haber superado esos 50 incidentes y bueno, y cuando acumula top warning, no puedes participar en la siguiente carrera, como ya se lo anunciamos tanto en el Discord como como en la, en la aplicación de los incidentes de, de las normas. Bueno, Mikel Azcona que viene bajando otra vez. Ese 2 sí, va, no, va a full no creo que sea capaz de bajar al 2.12. A ver, a ver. Uh. Mm. Bueno, ahí vemos ya llegando la no, contradexa, llegando a esa última curva. No, la última vuelta invalidada. Ah, bueno, vale. Ahora va a marcar el tiempo, efectivamente. ¡Guau! Wow, 2-12-6. Uh, wow. Se ha quedado a, a nada. Se ha quedado ahí a, a poco. Bueno, no me deja poner el track map. Eh no sé si es por la sesión que está así en plan individual o por o por el circuito que hay muchos circuitos que no nos deja poner bueno Mario vescos ahí ese 2 13 6 también muy buen tiempo ha mejorado pero no consigue superar a Orlando Teleiro el cual se sí ha sido superado por Diego Lisaso. se mantienen ahí los dos con 2 3, 3 espectacular tiempo los dos exactamente igual está... Eh, ¿Va a haber que echarle un ojo a ellos durante la carrera? Sí, ahí tenemos a, a, la, los resultados de clasificación. Eh, Miquel Azcona se lleva el gato al agua, eh, es eh, el hombre Poleman, eh, seguido de Diego Lisaso, Orlando Teleiro, con, con el mismo tiempo que Diego, se está, l, están luchando por la segunda plaza en, en el campeonato. Mario Vescós ahí un poquito más retrasado, pero también con muy buen tiempo. Manuel albert Luis de Gómez, Jianco Glava, que nos sorprendió en la última ronda, eh, adelantando incluso a Miquel Azcona. Eh, Chefo Durán, eh, Gerson David. A ver, continúa por aquí, Ismael Roser el décimo, Alejandro Tomeno el undécimo Sergio Núñez el doce Ezequiel eh, terminando el 13, Andrés Marcelino el 14, Elios Fernández el 15 se ha caído uno me parece. Sí, creo que ha sido Sergio Nunes. A ver, que lo compruebe. Sí, sí. Sí, Nunes creo que era. Vale, sí, pues esto es que algún compañero de organización seguramente nos ha escuchado y ha aplicado, sí, lo iba a hacer yo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, sí. si lo ha hecho algún compañero de organización, pues pues nada, perfecto. Bueno, tenemos el el chat de YouTube bastante animado, por aquí tenemos a, a Ana Leal eh, dándole ánimos a, a Mario Pescos, Ves, eh, Claudia Martínez, eh, 69 Nin, estamos aquí Mario, Ana Leal dice 2, 13, 6, eh, la verdad es que es muy buen tiempo, ánimo Mario, también dice Tomás López y carmen fernández dándole ánimos a, a mario wow, es eh, legión y... eh, hay, hay, hay muchos de ¿eh? fans los que tienen por aquí mario Bescos me alegro por él porque está haciendo un campeonato la verdad y bueno jaime lópez nos dice buenas noches suerte a todos especialmente a miguel azcona bueno yo creo que es un piloto que, que no la necesita esa suerte y, o, o es el que menos necesita suerte porque tiene, tiene muy claro. buenas manos. Pues vamos, eh, y yo creo que seguro que, que, que nos gustaría verlo en la pista real, aunque lo perdamos de aquí, pero <laughs> sería buena señal que, que lo viéramos en la pista, porque sería señal de que ya se está acabando todo todo este jaleo y, y que volvemos a la normalidad. Ok, pues. Sí, la verdad es que cuando hemos visto a Miquel Azcona ahí peleando con, en la última ronda con algún piloto que incluso lo superó, nos alegramos bastante por el espectáculo que realmente fue de las rondas que han más salido en, en cámara, ya que si se pone el primero y tira para adelante sale poquito, ya que nos vamos siempre, intentamos irnos y enfocar a los pilotos que están en batalla. Eh, bueno, sí, me comenta mi compañero Enrique Muñoz, que, que ha sido él el que ha aplicado la norma, a Sergio Núñez, y nada, encantado y gracias por, por la colaboración y recluta a Patoso que es Ignacio Negro eh, dice vamos al lío este piloto que se conforma simplemente con terminar las carreras no ser doblado por muchos pilotos y, y, y ya te digo que se lo pasa en grande eh, tenemos bastante, bastante visualización en youtube lo que estoy viendo eh, os recordamos que estamos retransmitiendo también twitch vale para que quien quiera usar quien Prefiera usar la plataforma de Twitch, bueno, pues ahí nos encontrará en el canal de Twitch de Ray Room Spain. Eh, tenemos 38 visualizaciones ahora mismo de tiempo real. Y Santiago Fernández comenta que vamos Mario. Joder, con Mario ¿eh? <ríe> hay club de fans <ríe> y, y me alegro por ello. ¿Qué tal las voces? Yo creo que se escucha bien. A ver, sí. Perdón, Fran vamos ya vamos ya a la carrera vamos a ver qué tal se da la cosa sí bueno en esta primera vuelta como os tengo acostumbrado vamos a poner la cámara fija que tanto me gusta y vamos a ir viendo pasar a, a todos los pilotos por esa primera curva esa primera curva tan peculiar que tiene sepan No, un, no. un gran circuito te deja a ti poner el track map pues déjame ver pero me parece que no me parece. no okay. me parece que hay fallo con eso bueno cámara fija y tenemos el inicio de la primera carrera de esta ronda 4 del Corona Champ organizado por RRS y rey Spain. y Reino Portugal perdón De momento se bueno. mantiene Azcona. vemos plano bastante amplio donde vemos toda la parrilla, podemos contemplar que pocos toques, pocos incidentes en esa primera curva, bastante importante para el, el bienestar del espectáculo y, y de la retransmisión. Mm -hmm. Bueno, salida con pocos incidentes y bastante limpia y vamos a ver. Orlando Teleiro y Diego Lizaso ya han ido en paralelo en la primera curva. <risa> sí, mucho chapa-chapa, mucho toque lateral, que donde quieren entrar dos pilotos, que hay un poco espacio en estas curvas tan reviradas que tiene sepan Aunque no, es, es un circuito la, ancho. Verdad es que, la verdad es que también este coche se presta mucho a eso, por las carreras de verdad. Eh, muchas veces es eso, no el golpetazo, pero sí un poquito de, de apoyarte eh, suavemente en el, en el piloto de al lado. Y se ha visto más de una vez eso, un, carreras cuerpo a cuerpo muy bonitas. Ah, espectaculares planos los que nos ofrece la cámara fija. Ahí vemos como algún piloto quiere colarse por el interior de esa curva tan cerrada que es casi en primera, eh, en estos coches yo creo que en, en segunda, pero... Bueno, a mí me ha parecido ver como, como un three-wide en la curva entre Janco Glava, Celio Fernández y Montoya, ¿eh? Y Ismael Montoya. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues ya está tomando un poco de distancia Miguel Azcona, que todavía no, no se distancia del segundo, pero Orlando Teleiro, Diego Lisaso y Mario Vescoz, junto con Luis de Gómez, están muy pegados ahí en ese grupito de cabeza y bueno Orlando y Diego en pleno paralelo con ellos ahí tenemos al piloto portugués de 21 y Motorsports Orlando Deleiro un viejo conocido de la casa y habitual en muchos campeonatos bueno, bueno, bueno. Ahí vemos que cuatro coches siguiéndose la estela. Sí, sí, sí. Pero bueno, Tomando aquí tenemos a Orlando que intenta adelantar a Diego y Mario Veskos aprovechándose de esta situación uh. que están entre estos dos pilotos. La verdad es que están perdiendo. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que están perdiendo un poco de tiempo en esa batalla, ya que se le está escapando eh, mikel y, y Mario viene por detrás también bastante fuerte. Uf, uh, uh, está. Vamos, vamos a divertirnos, ya nos estamos divirtiendo desde el principio. ¿eh? <risas> sí, de momento tenemos, fíjate que tenemos a, a Mario Vescos, eh, le están haciendo un sándwich eh, los dos pilotos portugueses con el Cubra amarillo. Y vamos al cockpit de Mario que está muy pegado hablando Teleiro y en la más mínima se la va a meter. Visión. Seguro, seguro, ahí. Visión trasera de Mario. Ahí tenemos a Luis de Gómez que intenta cogerles interior, pero muy difícil. No tenía paralelo todavía. Y bueno, y la regla que tenemos de oro es que si no está en paralelo en el momento de frenada, no tiene derecho a trazado. O sea que uh -huh. no te puedes lanzar desde lejos, desde 50 metros, ni desde 5, ni meterle el coche así a, a lo loco. Wow, ha tenido pérdida de tracción brutal eh, Luis de Gómez. Cuando continuamos con Mario que está súper pegado a Orlando Deleiro y está dominando muy bien este cubra la skin negra que lleva. Posiciones intermedias tenemos a intercambio de posiciones ahí eh, Alejandro Tomeno y Gerson David. Alejandro Tomeno acaba de superar a Gerson David. Este grupito liderado por bueno Luis de Gómez, Manuel Alves, Efo Durán, Alejandro Tomeno, Gerson David, madre mía, eh, Va a haber batallas por todos lados. <risa> va a estar la cosa. Sí, sí, de momento tenemos bastante intercambio de posiciones. Cuidado con Diurka y Ezequiel, los tenemos ahí en pleno paralelo. Al final se ha quedado con esa posición 15. Diurka, Ezequiel en. Con todo el rebufo, Diurka también va a intentar superar a Zuzarre. Buah, se cuela por ahí. A ver, a ver, a ver. Se cuela por ahí. Ezequiel se pasa de frenada contra la azada de Diurka. Bueno, pues de momento se mantienen las posiciones por aquí, tal y como iban en la recta. no Zunzarre el 14, Diurka el 15 y Ezequiel peleando con Diurka. Bueno, bueno, y Helio Fernández y e Ismael Montoya, paralelo, se tocan. Uy, madre mía. Al final ha conseguido Helio imponerse a Ismael y le ha conseguido, le ha arrebatado esa décima posición. Ahí está, Estoy luchando por el top 10. Qué importante también es quedar entre los 10 primeros regularmente. Sí, chicos, eh, comentarme las voces, cómo se escuchan, si se escuchan bien, se ¿Si escucha alguna más alta eh, o. Todo uh -huh. la verdad es que se está viendo ahí mucha mucha batalla en la zona media, ¿eh? está todo muy igualado ahí. Bueno, en, Bien, en segunda posición tenemos ahí, man, se mantiene Diego Lisaso, el piloto de Churio Sports, aunque por detrás trae a. Dos bestias como son Orlando Teleiro y Mario Vescoz. Mario Vescoz nos está separando lo más mínimo. En cuanto tenga un pequeño mínimo error, estos dos pilotos los va a superar seguramente. Exacto. Eh. Muchas veces es eh, más trabajo de estar esperando ahí y observar dónde te acercas, dónde puedes pegarle el hachazo y, y ya está. <ríe> Poquito a poco. Pasa la carrera y esperar tu oportunidad. de momento en un, una muy buena cuarta posición. Y, y a ver. Bueno, estoy viendo a Chefo Durán que está batallando ahí con Manuel Alves. Está intentando coger ese rebufo. Aquí hay un grupito bastante guapo. Y volvemos uh -huh. con la batalla que está teniendo Orlando Teleiro y Diego Lisaso. Y un poco más instante pero no mucho mario esto sí que es verdad que luis de gómez se ha distanciado un poco y bueno ahí tenemos pequeño toque lateral entre jerson david y alejandro tomeno la skin verde que tanto vale. caracteriza a jerson david que ya en esta quinta ronda ya lo vamos reconociendo a cada uno por su skin y, o por lo menos a cada equipo por su skin intentamos que nos repitan los pilotos la es que el, el color del coche, el número del coche, y a no ser que sea equipo que sí, que si sí se, sí se pueden repetir. Eh, es para el piloto portugués Orlando Teleiro a bordo de ese Cupra amarillo y siguiendo muy de cerca a Diolisa con ese Audi, pues parece, parece ya prácticamente una prolongación más de, de su coche. Bueno, sabes lo difícil que es. Bueno, cuidado que tenemos aquí a Janko Lavac intentando meterle el audio al Cupra de Gerson David. Eh, yo creo que se sitúa en paralelo. Efectivamente, le ha cogido el interior y le gana la posición. Buah, pedazo de adelantamiento El de Janko Lavac. Pues muy bien, eh, el piloto esloveno. Eh. Ha, ha empezado atrás y se está marcando una buena remontada. Ya va noveno. Sí, de hecho, vamos a volver con él porque ya tiene a tiro a Alejandro Tomeno que está en P8 y cuidado con intercambio de posiciones en pleno paralelo para estos dos pilotos entre Diego Lisaso y Orlando Deleiro bueno y se acerca ahora otra curva más la curva de la última curva esa horquilla final de este circuito de Sepang Buah, se ha colado Diego ahí un poquito en, en esa frenada la verdad uh. Ha intentado bueno, sí. ha intentado aguantar la frenado más posible sí. y bueno ahora Vescoz va a buscar su oportunidad. Bueno, a bordo del coche de Vescoz. Eh, defiende ahí muy va. bien Diego ahí ese interior, esta curva que uh, es larguísima, uh. sabe que teniendo ese interior muy difícil que le pase el piloto de atrás y bueno también por detrás Chepo Durán, Alejandro Tomeno y janko Glavas se están ahí dirimiendo su en esa lucha por la séptima posición ¿eh? están los tres batallando bastante y vamos a ver porque estamos a bordo todavía de de Mario Vescovi que está en plena batalla con con Diego Lisa son muchos chapa-chapa, veo yo ahí oh. y al final le va a arrebatar esa posición, le ha costado media vuelta, todavía no está consolidada, cuidado. No, ahora tiene el interior. Tiene el interior, pero. Ah, uy, uy, uy, Cupra uy. de Mario Vescot que se sitúa ya en posición de podio, en tercera posición. Y Orlando Teleiro que ha aprovechado esta batallita que han tenido estos dos pilotos para distanciarse un poco. Efectivamente, tenemos aquí el grupo que bien nos bien no estaba comentando: eh, Chefo Durán liderando este trío, eh, Alejandro Tomeno bastante pegado y Janko Glavas que se ha pegado a estos oh, dos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, Alejandro Tomeno que intentaba meterle el link en Go al Volkswagen de Chefo, y, y en, en toda esta, Yanco eh, que casi les mete el Audi a los dos. <risa> o sea, estaba cosa wow <risa> Yanko la tracciona perfectamente ahí en esa curva tan larga. Cuidado que ahora viene una recta. Va a disponer eh, Alejandro Tomeno, que ha perdido la octava posición, va a disponer del rebufo. Wow, pegadísimo, pegadísimo. Cámara aérea para ver la pura de frenada de estos dos pilotos. Y buena defensa de Yanko. Sí, ahí se ha colado un poco eh, Alejandro Tomeno, pero bueno no no, no ha perdido todavía la estela eh sí, que continúa con el rebufo lo que eh, sí que es verdad va a, va a tener que seguir echando un ojo al retrovisor eh <ríe> <Sí>. <ríe> vamos a ver uy, uy, uy. se le ha enseñado un poquito guau vaya trío y madre mía lo que tienen que estar viendo chefo Durán eh, en su parte trasera guau chefo que se va fuera una pena oh qué pena una pena porque ha fin, esto es lo que estábamos comentando, que el, al más mínimo error te superan dos pilotos. Dos o tres pilotos. En este en este caso ha tenido un error Chef Fudurán, estaba en P7 y ha sido superado por Janko Glavak y Alejandro Tomeno. Bueno, pues una pena, pero.. Bueno, bueno y Pescos que parece que no le pierde la, la vista a Orlando Teleiro, le está recortando. Si está ya a medio segundo. Ahí ha tenido un pequeño off-track que seguramente le penalice, no sé si tendrá de... ese slowdown, pero.. Pero bueno, así bueno, que eh, momento... Diego Lizaso se, se le ha pegado totalmente. Bueno, de momento ritmos bastante parejos. Descose eh, en la última vuelta, 2 14 8 y Teleiro 214.889. 8 8 9 eh, Ha sido ligeramente más rápido Teleiro, pero van eh, prácticamente igual. Bueno chicos, comentarnos las voces. El logo me dice. El logo, es verdad que no está saliendo el logo. Vale, ahora lo, lo miro. ¿Qué es? A mí a mí tampoco me sale y lo tengo activo. Ah, bueno, ahora. A mí mi transmisión sí sale, perfecto. Eh, yo lo tenía activo. Ah, vale, ahora sí. Bueno, encenderlo y apagarlo, no, las cosas de la informática. Eh, las voces chicos decirme las voces qué tal se escucha y bueno si no decís nada es porque todo correcto eh, volvamos con la lucha que está Ezequiel, terminando ahí en plena batalla con Ismael Rosell eh, pilotos de conocidos de Vrg y, y ahí en esa defendiendo esa treceava posición Fijaros lo que estamos hablando, que yo esta tarde he estado entrenando con Ezequiel terminando Ismael Rosel y tenían gran ritmo los ambos. Y, y. están ahí en esa, en esa parte intermedia de la tabla. Continúa uh, la, la batalla por esa tercera posición. Entre Mario Vescos y Diego Lisaso. Cuando nos vamos a ir con Ismael Montoya que está superando a Carlos Barros, no, Carlos Barros mantiene la posición, Ismael Montoya que se ve que ha tenido algún inconveniente porque ha perdido muchísimas posiciones, antes estaba en mitad de la tabla y tenemos aquí un grupo bastante guapo, eh, liderado por Elio Fernández, el piloto portugués, y Urka Ismael y, y terminando ahí este con ese Honda Civic. Uh -huh. interesante interesante lucha ¿eh? bueno estamos aquí yo estoy también loco de, de, de mirar porque hay por todos lados y bueno eh, janko grabas que ya ha llegado a la trasera de manuel alves ¿eh? que sigue la remontada de, del piloto esloveno bueno, la verdad es que manuel alves eh, piloto portugués que es súper rápido eh, con los delanteras y el nivel que está imponiendo Janko Lavac uh -huh. en esta está, está haciendo que, muy buena carrera. Sí, sí, está haciendo una remontada brutal. Vamos. Eh, nos vamos a ir con Diego Lisaso porque ya tiene a tiro a Mario Scors, le tiene todo el rebufo, no le planta cara ahí en ese interior. De momento se mantiene, curva muy comprometida, sabe que aquí le queda otra recta tenemos cámara aérea que mola en la recta de meta para, para ir comprobando lo que se le va acercando eh, le falta un poquito de velocidad punta ese Audi de del 2018 así que es verdad que los del 2019 van un poquito más rápidos y y se aprecia esos dos o tres caballos bueno el pequeño toque por la parte trasera de Diego a Mario pero bueno sin mayor consecuencia bueno, bueno, y, y, ¿y qué decir de, de Diurca, Elio Fernández y Rossell? Madre mía, están ahí todos dándose oh. hasta el carnet de identidad. <risa> <risa> pues cuidado que quedan todavía ocho minutos y si se hinchan de incidentes, cada cada golpe de chapa chapa eh, cuesta como incidente, tienen del límite 50, que es mucho, pero si en cada vuelta te llevas 3 o 4, se van acumulando y bueno. Puede Hay que tener mucho cuidado Volvamos con la batalla que está teniendo Janko Lava, que ya tiene a tiro A ese Hyundai De Manuel Alves a pilotazo El piloto del noveno eh, Realmente no lo conocíamos Hasta hasta este campeonato Del Corona Champ Donde está haciendo gran actuación Pues yo la verdad Hace tiempo que, que lo vi en un par de carreras. Hace tiempo que comentaban con, con los compañeros de escuderías. Sí. Un saludo para ellos. Y, y la verdad es que no era mal, mal piloto. Hizo creo que fue un par de carreras que le vi que hizo quinto, sexto por ahí y, y demostraba un, un ritmo muy sólido y muy regular. Bueno, pues tenemos la retransmisión tanto en Twitch como en YouTube, en YouTube está siendo bastante buena, hay 47 personas viendo esta retransmisión, esta cuarta ronda, de esta quinta ronda, perdón, de la Corona Champ, eh, donde está, la está liderando Miguel Azcona, que está saliendo poco en pista, pero pero bueno eh, nos comenta José de Ana que se escucha todo bien, perfecto. Y, y un especial saludo para Luis Peixoto, que seguramente te suene, fran Dice que se escucha bien. Dice ese Navarrete. Y a tiempo? Luis Pe Peixoto <ríe> se, se le echa de menos por, por pedal a fondo. Y, se, y a ver si, si puedo volver, que hace tiempo que no corro con ellos. Bueno, pues ahí tenemos a, a Mario escos que está ya tocándole el culete a Orlando Teleiro dando unas palmaditas para que se espabile que aquí llega el piloto español eh, seguido de Diego Lisaso también muy potente Diego y, y menuda batalla que estamos teniendo por la segunda plaza brutal sí, lo estábamos diciendo antes y que, a, íbamos a mirar a ver Diego Lisaso y Teleiro pero habíamos dejado fuera a Bescos y bueno creo que hay sí Carlos Barros eh, un slowdown penalti por Dark Limits Carlos Vargas. Bueno, pues Luis Peixoto, si sí es verdad que se lo hemos quitado a pedal a fondo, <ríe> se lo hemos arrancado de dos brazos, <ríe> en el buen sentido de la palabra. Y nada, comunidad amiga, pedal a fondo. Y, y Luis Peixoto, bueno, le está pegando ahora al Rey Ruh y está en muchos campeonatos de RRS. La verdad es que veremos que retomen Rey Run. La comida pedal al fondo que esta siempre será su casa y tendrá un día a la semana para hacer el campeonato que, que también organiza. Exacto, yo, yo el último campeonato que hice con ellos fue uno con el M3 del Touring Classics y fue una auténtica pasada, me lo pasé pipa con ese M3. haciendo a uh, Orlando uh, uh, uh, para que no le coja el rebufo realmente muchos cambios de trazada tampoco puede no son legales y ya última hay, hay vuelta. que tener cuidado con eso wow, es que estos tres pilotos es muy difícil a ese nivel y, y además adelantar a un piloto que está haciendo tus mismos tiempos es ¿eh? Dificilísimo, o sea, tiene una dificultad brutal. Y a eso súmale que también eh, estos coches están, son muy están muy igualados. Sí, están muy equilibrados, eh. eso sí es verdad. Y, y quizá el Audi peque de un poco de punta, pero que va, no, sé, no se nota, tampoco tienen excesivo rebufo, sabes que necesita bastante tiempo para notarlo. Y, y bueno, y ahí y en lo que se, se traduce todo esto es en batallas interminables como la que estamos teniendo ahora mismo Janko Glava superando a Luis de Gómez, esa quinta posición para Janko glavas brutal wow, remontada Qué bien va. Bueno, bueno, Increíble. Eh, no, está todo sí, sí, no está todo dicho, dicho porque Luis de Gómez le está poniendo las cosas difíciles, no no, no. consolida Jan Koglava y volvamos por la batalla por esa segunda posición quedan tres minutos efectivamente vamos a enfocar y bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. algo por fuera pero ya, ya desde desde la primera curva le hemos visto que bescott parece que ha pasado de modo de ataque intentado hacerle como una contra para intentar salir con mejor gestión Sí, vamos a enfocar ahora, ¿no? va, vamos a enfocar un poco a Miguel Azcona que antes de que termine la carrera por favor que también se lo merece está liderando desde el principio hasta el final esta carrera esta cuarta ronda del Corona Champ y, y se merece el piloto Azcona ser reconocido la verdad es que brutal campeonato el que está haciendo pero volvamos con la batalla que están teniendo a tres aquí estos tres pilotos tanto Orlando como Mario como Diego ahora quizá un poco más un poco más distanciados un poco más quiero decir a medio segundo no, no están ahí a décima ¿no? <risa> está, está vamos igualadito igualadito <risa> bueno por detrás estamos viendo también que tiene una bonita batalla, tanto Yanco Glavas como Luis de Gómez. Consolidando ahí Yanco esa quinta posición. Y ya las siguientes batallas, quizás sea Ismael, Rosel, Juan Crespo. Aquí también tienen un, un trío bastante divertido. Pero nos vamos a ir con Mario. Mario que está ya intentando meterle el coche. Cuidado, que Diego Lisaso. ¿Ha tenido que cometer algún error sí. en la o, sí. o le ha pillado. le ha comido la tostada a Diego? <risa> wow, otra vez paralelo en esta curva tan comprometida. Cuidado que ahora viene bueno, bueno, una izquierda, una curva larguísima izquierdas Se están tocando cada vez. Sí, esperemos wow. que no. que no superen el límite de incidentes porque todos esos choques los va contabilizando el. El simulador automáticamente y más de 50. Ya te digo que los car to car collision son cuatro puntos y más de 50 puntos de incidentes no, no se permiten en el servidor. Bueno, esto es oxígeno para el portugués Teleiro, eh. Sí, está peleando ahí el, atrás, el, se, se escapa. Efectivamente, el gran beneficiado es Orlando Teleiro, el piloto portugués, que está tirándole a muerte para adelante para que no le vuelvan a coger estos dos que sabe que tienen muchas posibilidades de adelantarle. Bueno, bueno. Bueno, pues bueno, no nos vamos con otra batalla porque ahora mismo esta es la batalla más interesante en esta primera manga de, de la ronda 4 de macham. Nuevo paralelo. Oh, Ahí yo creo que va a dominar el Cupra de, de Mario que tiene quizá un poquito más de velocidad punta. Aunque Diego está cogiendo el interior. Cuidado que le puede hacer la contralazada, bien, efectivamente. Bien buena. Bueno, continúa en paralelo. Qué bonito, qué bonito. Realmente tiene mucha dificultad el conducir tan pegado a otro coche, eh, el mantener esos paralelos. Eh, y al nivel tanto tiempo, sabe que ya esta es la última vuelta. 25 minutos de, de cada manga y a un gran nivel estarán sudando, chorreando los pilotos. Dentro de esos TCR que apenas tienen refrigeración, ventilación, eh, los monos, los cascos, mucho calor, ¿no? Eh, y mucho ruido. Estos coches le quitan la, el aislamiento sonoro pero vamos, te no, queda prácticamente sorodo. Buscando ese hueco por el interior, Diego Lisaso, que no lo encuentra. Muy buena defensa de Mario vescos Y todavía no está todo dicho, porque quedan algunas vueltas y va a estar muy, muy guapo ya. Bueno, bueno, oh. ahí vemos enseñándose, enseñándose ahí. Ay, bueno, a ver, en esta horquilla puede intentarlo. Si consigues frenar un poco más tarde, pero ahí lo va a tener muy complicado. Va a tener que intentarlo ya en, en la contra Bueno, traccionando muy bien, Diego. Preparándose muy bien siempre la salida de curva y la siguiente curva. Pero. Cada vez queda menos curvas y menos circuito ya para intentar el adelantamiento. Cuidado, Uy, que ahí consigue ahí está ponerse está en paralelo. Tiene, ahora, ahora sí tiene derecho a trazada. Ahora sí, ahora sí se han dado fuerte Sí, yo creo que están al límite ya. Como tengan muchos más incidentes más. Alguno, alguno de estos pilotos va a desaparecer de cámara. Bueno, pues recta de atrás, queda solamente una curva, continúa ese paralelo. Uy, qué bonito, qué bonito. Y cuidado que Diego Lisaso se pone en posición defensiva en ese interior. Eh, tracciona bien el Cupra de Mario. Vamos a verlo desde la cámara aérea. <risa> y oh, ¡Qué qué bueno qué bueno, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Aguantó Lizazo! ¡Qué bueno! el bueno. Final de carrera que nos han dado. Bueno, final de carrera, yo diría, que toda la carrera han estado peleando por esa segunda, tercera posición. Diego Lizaso y Mario Escoz, Orlando Teleiro también ahí en el ajo. Y bueno, un yanco Glava que ha llegado en quinto lugar. Uh, Espectacular. Y, la y que, es que lo... ha adelantado en la última curva a, a Juan Crespo. ¿eh? Y sí, ahí ya tenemos a todos los pilotos que acaban de llegar. hoy eh... oh, al final eh, Alejandro Tomeno ha abandonado. Iba, iba bien. y Estaba peleando por los 10 primeros. O sea, tenía buenas batallas, pero algún incidente la habría dejado fuera. Y parece que... ¡Uh, sí! Qué pena, se ha quedado Elio Fernández, se ha chocado y no ha podido terminar, parece. Sí, lo hemos visto que se ha ido a Bose y bueno, ahí tenemos la tabla de resultados ya. Mícola eh, Azcona que gana nuevamente otra otra carrerita aquí en, en el Corona Champ. La primera manga de esta cuarta ronda es para él con ese 213 y bueno, brutal tiempo el que ha marcado en pista en carrera, Orlando Teleiro ha llegado en segundo lugar, Diego Lizaso el tercero, Mario Vescor el cuarto, Jan Koglava después de toda su remontada el quinto, Luis de Gómez y Manuel Alves, los dos pilotos portugueses en sexta y séptima posición, Gerson David ha conseguido esa octava posición, Chefo Durán el noveno y Diurca se ha metido a última hora en ese top ten que le va a dar lugar a salir en, en primera posición. Recordar que ahora bueno. viene una carrerita, otra manga de segunda manga de esta cuarta ronda. Y lo mismo, 25 minutos, pero con la peculiaridad de los 10 primeros pilotos en parrilla invertida. O sea que el décimo será el primero, en este caso, Tiurka. Bueno, va, va, va a ser interesante ver a, a remontar a, a Mike Azcona y, y al trío de Teleiro, Lisaso y Vescoz, ¿eh? Y vamos a ver janko Glava, que va Klavach a salir por delante de esos cuatro. Va a salir por delante <risa> de, de estos cuatro buitres. <risa> bicharracos, en el buen sentido de la palabra. Y, y yo creo que Janko Clava si no tiene ningún percance y se pone primero en una puerta, puede puede luchar por ahí, por por esa primera posición, incluso diría yo, contra Miguel Azcona. Eh. La última ronda, en la ronda 4 del Corona Champ, Janko Glavas tuvo una primera manga que consiguió alcanzar a Miquel Azcona. Llegó a superarlo, adelantándolo correctamente y terminó ganando la carrera, la primera manga de la, de la cuarta ronda. O sea, fue brutal el, el carrero en que se marcó el piloto esloveno. Bueno, vamos a echar un repaso por aquí al chat de tanto de youtube como de twitch eh, recordad que estamos retransmitiendo en las dos plataformas vale eh, mucho ánimo para miquel bueno miquel es otra categoría la verdad es que sí pocos rivales se pueden encontrar aquí en, en rey room con en esta categoría que superen a miquel ya que es un piloto real y, y bueno ahí, ahí lo demuestra cada en cada ronda no en el corona champ se escucha todo muy bien, nos dicen. Eh, hay que darle méritos. Sí. A ver, qué bonito, bien Mario. La verdad es que Mario, independientemente de la posición, yo siempre lo digo, que eh, lo que se llevan los pilotos es el disfrute. Y, y el disfrute yo creo que lo ha tenido, vamos, no, hemos disfrutado nosotros, pues imaginaros en primera persona. ¿no? Exacto. <risa> A veces eh, con los nervios estás ahí, ¡ah, venga! Pero luego lo, lo piensas y dice: y yo ¡Vaya sudada, pero ha estado guapo! <risa> eh, Carmen Fernández nos comenta que qué pasada de carrera. Eh, madre mía, qué espectáculo de carrera, bonita carrera. Es a dos mangas, sí, a dos mangas. Eh, vamos, Chermi. Eh, Jesús Lorente saluda al piloto también habitual de, de la casa. Eh, saluda a Chermi, a, a Cherminando tenemos en pista eh, bueno recluta patoso que ignacio negro dice que joder que primera manga más guapa me he hecho objetivo cumplido puntito para el equipo y jesús Lorente dándole ánimos a los a los integrantes de vrg eh, virtual racing girona recordaros que este este sábado tenemos un evento un macro evento bastante importante un, un evento de resistencia solidario en o sea, eh, hemos donado todos Algo de lo que hemos podido eh, a Open Arms y, y vamos a tener un macro evento de cuatro carreras de 80 minutos de resistencia y nada, quería recordar eso eh, Ahí tenemos ya comienzo de esta segunda manga 25 minutos Buena salida del Chefo eh Chefo se eh, pone en primer lugar superando a Diurka y. Y cuidado con chefo por porque... segundo bien ahí bueno de momento bueno y viendo... parece que se ha quedado un poco un poco atascado en ese grupo medio eh? sí, continúa el décimo lugar en recordad que al tener tanto tráfico es muy difícil si no quieres tener ningún incidente eh... ahí lo tendremos ahí en mitad de la parrilla momento y bueno, muchos paralelos uh, mucho intercambio de posición dos cuarto ¿eh? buenas dos buenas salidas estamos teniendo dos buenas salidas de en las dos mangas un chapa chapa como estábamos escuchando ahí a Gerson David con ese eh, con ese verde perdón y Chefo se está distanciando de Manuel Alves y Diurca en pleno paralelo Paralelo de uh. Gerson David también con Luis de Gómez que se están dando de hostias. Están <ríe> <ríe> ahí, bueno bueno bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí se ha pasado <ríe> alguien, algunos más. Bueno, grupo de por detrás ahí Alves. <ríe> Madre mía. Bueno, Miguel las ya está en P8, en ese grupo súper apretado y Chefo ahí tirando, luego viene Diuk, Camarón y Mario. Mario Besco en P4 ya. Muy buena, de muy buena la de ¿eh? sí, sí, sí, Sí, sí, sí. Buah, qué planos más guapos. Y ahí tenemos unos tracks. Cuidado que no se lleva a nadie por delante. Sí, bueno, buena, buena, buena salvada de, por parte del piloto. Y nada, vámonos con las batallitas. Bueno, bueno, vaya Free White que hay entre Teleiro, Azcona y Gerson, ¿eh? Bueno, <risa> Se va uno, se va uno. Ahí wow, sigue, continúa. Muy guay. Entre Manuel Alves, Luis de Gómez y Urizazo ahí. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver. Porque está ahí Vescoz también. Madre mía, hay un grupo ahí de cinco coches que están sí, Mario peleando, está se están barajando. Está intentando Mario meterse ahí consolidar esa tercera plaza que no es nada fácil al final se la ha llevado Luis de Gómez está muy fuerte en los pilotos portugueses en esta tracción delantera cuando vemos a Chico que está tomando bastante distancia y está haciendo un buen comienzo de carrera de momento sí la verdad es que cuando eres digamos eh, entre comillas en un no favorito tiene cuando tienes esta situación tienes que centrarte en hacer vuelta tras vuelta tras vuelta sacar la mayor ventaja posible porque llegará un momento en que los rápidos se deshagan de este grupo y, y ojito <risa> de momento buena defensa por parte del piloto portugués Luis de Gómez compañero de organización también de es Portugal cuando tenemos a Diurca de Fan Race Sti en pleno paralelo con él, con Luis. Luis frena, ¡guau! ¡Wow! Perfecto adelantamiento, uh. justísimo todo. En esa curva es muy difícil, ¿eh? Bueno, Mario Vescos, estoy viendo que trae por detrás. Esta es la visión trasera de Mario Vescos y trae por detrás a Diego son muy fuerte, y por detrás aún más fuerte Miguel Azcona. Cuidado con Miguel, Ojo, que el Menudo, ya está... menudo que un pito. Sí, sí, cuidado con Miguel, vamos a enfocarlo porque esto va a ser di digno de ver. Oh, ahí tenemos un slowdown para seguir terminando con abusar de los de la pista. Qué pena. Mm. Es, bueno. es muy difícil muy llevarla al límite. ¿eh? Muy buena defensa aquí de, de Diego Lisaso por parte de a, a Mikel Azcona, vamos a ver cuánto tiempo es capaz de retenerlo y tenemos aquí a 5 6 pilotos, 5 pilotos, pegadísimo, parece el, el coche que le han echado las luces a la lo he visto oh, no, bueno bueno bueno bueno que bueno bueno cuatro coches eh, en paralelo madre mía que burrada madre mía madre mía que la zona que está intentando ahí no puede estar viendo oh, no. lo que <risa> no hay, ha no hay espacio no es que no hay espacio oh, oh. <risa> madre mía madre mía qué bonito bueno bueno a ver a ver porque tenemos ahí a los dos ah no, eh, oh, en... no oh, que oh. pena después sí, por ahí eh, a Hyundai, manuel eh, alves, alves que... sí, manuel alves ha tompeado ahí las zonas te... después de toda esa batalla ha conseguido una, una posición se, se coloca en cuarta posición ahora mismo seguido de Diurca y por delante tiene al piloto portugués Luis de Gómez Mario Vercant bueno. se sitúa en segundo lugar y ya la caza y captura de Chefo Durán bueno Vamos pues, a ver, cinco eh... minutos de infarto en esta segunda manga de, de la cuarta ronda del Corona Champ Mikel bueno intentando bueno. apurar ahí la frenada en ese interior, se va por fuera para no tocarse. Buena maniobra. Cuando Piurka está intentando meterle el coche a, a un Mikel Azcona <risa> que lleva los neumáticos sucios y, y seguramente no tendrá el mismo agarre. Eh, eso, es, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh. Cuando se le ensucian la, las gomas es un coche muy difícil de llevar. Sí, sí, sí, sí. sí. Uy, uy, uy, uy. Toquecitos, besitos bueno, pues, y palmetadas en el culete. <risa> Luis de Gómez <risa> ahora mismo <risa> tiene eh, el ojal súper apretado. <risa> <risa> cuando tiene casi en paralelo a Miguel Azcona en esta última vuelta del circuito de SEPAN. Miguel preparándose diría yo la salida, traccionar bien. Continúa ese paralelo oh, bueno. tanto en la recta de atrás como en esta recta principal de meta. Y Diría que tiene un poquito más de velocidad punta Miguel que consigue defender esa ese interior. Cuidado que le hace la contralazada. Luis de Rome wow, wow, wow, wow. y se la devuelve Miguel. Es eh, brutal, brutal y salen otra vez nuevamente bueno, en paralelo o sea y bueno <ríe> yo creo que por detrás madre mía, también cómo está eso parecía estos dos peleándose pero por detrás parecía esto como como la, la autovía la autovía en, en una punta eh ya te digo bueno más que una autovía un, una carretera de sierra donde no hay espacio y se meten dos coches en paralelo ¿no? <ríe> exacto pero vamos, me ha, me ha recordado a, a la carretera que va desde, desde mi pueblo Ronda hacia la costa, hacia San Pedro. Que, que en verano es, vamos. Bueno, ahí tenemos a Jan Coglava que no estaba en posición. Eh, se ve que ha tenido algún problema o está teniendo mucho tráfico y es muy difícil adelantar con tanto, tanto coche. Bueno, pues, que ya está cazando a Chefo, ¿eh? Vámonos con ese Cupra negro, realmente yo creo que es gris, pero es bastante oscuro, tirando negro. Y dándole caza al Volkswagen de Chefo Durán. Muy buen comienzo de carrera, eh, la primera mitad de la carrera eh, va a llegar a vamos a llegar ya al Ecuador, efectivamente, y me gustaría hacer un pequeño repaso ya que no lo hemos ya que no lo hemos hecho en en la primera manga, aquí tenemos a Chefo Durán en primer lugar eh, siendo ya alcanzado por Mario Vescoz. Piloto que, que tanto ha salido en cámara debido a, a, a su club de fans. <risa> y, y bueno, y al espectáculo que ha ofrecido en pista. Eh, Miguel Azcona también cada vez acercándose más a, a estos dos pilotos de delante. Bueno, eh, si sí, quedámonos aquí con vescos porque le coge el interior a Dura y, y yo diría que va a consumar ese adelantamiento efectivamente, sí. Bueno, continuamos en P4 para Luis de Gómez, el piloto portugués lo tenemos ahí en plena batalla con Diego Lizaso que lleva ese Audi negro y amarillo y ahora mismo está en P5 pero todavía quedan 15 minutos y seguramente remontará alguna posición yurka te está teniendo una muy buena carrera. El piloto de fan tiene se está en sexto lugar. Eh, Janko Klavak empezó remontando muy fuerte, pero se ve que ha tenido algún inconveniente y ahora mismo está en P7. Gerson David ahí lo tenemos con ese Cubra y la skin peculiar de, de verde fosforito o verde chillón. Orlando Teleiro P9 para el piloto portugués. este Ezequiel terminando en P10. Tenemos el piloto de UNG eh, con ese onda Honda Civic. Eh, Guillermo Martínez, del piloto integrante de Carbon en Asinti, eh, P11, teniendo una muy bonita batalla en, en este grupo de, de seis pilotos. Seis pilotos oh. ahí super pegados. Helio, Helio Fernández P12. Ismael Rossel P13. Bueno, aquí hay otro grupito de tres. Bastante interesante eh, terminado por Juan Crespo. Alejandro Tomé, no, sí que es verdad que está ahí en, en tierra de nadie con ese Rick Go. Eh, André Marcelino le pasa un poco igual. Lo están alcanzando estos dos pilotos que vienen paralelo: Joel Carvalleira y Luis Sousa. Guau, wow. pedazo de paralelo que se han marcado. Luis Sousa pierde la posición con, con respecto a Joel eh, Carlos Barros, siguiendo la estela de estos pilotos e intentando. Eh, beneficiarse de, de la pérdida de tiempo. Ignacio Negro ahí en P20 eh, intentando llevarse algún puntito a, a su equipo y Sebastián fábrega cierra la parrilla con P21. Cuando tenemos a algún piloto que ha tenido que abandonar lo vemos en boxes y, y por eso faltan pilotos aquí. Eh, nos vamos a ir con Luis de Gómez. Eh, Azcona, Azcona ya es segundo. ¿eh? <risa> Sí, hasta una se ha quitado del medio a Chefo Durán, y, y bueno, el cual está haciendo muy buena carrera. Y lo tenemos con ese Volkswagen, pero, pero bueno, eh, nada que decir porque ha sido superado por un piloto como puede ser Mario y, y otro piloto como es Miquel. Bueno, y vemos a Luis de Gómez que trata de recuperarle la posición a Diego Lisaso, Diego Lisaso que ya es cuarto. realmente rápido los pilotos de Churi Sports siempre son muy rápidos ¿verdad? independientemente de la categoría y el circuito y vienen muy preparados en esta ocasión eh, tenemos tenemos la ausencia de Simo Gomil que no, no ha podido participar y el cual estaría aquí eh, peleándose ahí por posiciones tanto de podio como incluso para ganar la carrera bueno, y la verdad es que me está sorprendiendo Orlando Teleiro que no está pudiendo pasar a, a este ingreso de pilotos liderados ahora por Birka. Está metido ahí en la novena posición y no creo que sea una buena posición para de cara al campeonato. ¿eh? Está ahí luchando por quedar segundo porque ya creo que ganar el campeonato, creo que ya Ascona tiene ya los puntos suficientes para ser campeón en esta carrera. y y vamos a ver por qué este noveno puesto momentáneo le puede complicar esa lucha ante ante Diego Lisaso. Sí. Y, eh... y Vescoz también. <ríe> Estoy leyendo aquí en el chat de YouTube pone. Carlos Bello Calero dice. Hostia, no me acordaba que había otra manga. <ríe> eh, dice. Ole Mario, qué grandes. Uh, qué carrerón. Dice. Madre mía, ya Azcona y Vescoz se están tocando ya, eh. Miquel, bueno, eh, dice que todo que tronas, que carrerón estamos viendo. La verdad es que sí. Y bueno, aquí comenta Miquel, deja que Mario gane una. <risa> <risa> Uy, madre mía, Qué, el qué ha como sido como ahora la, ha jugado, Ascona, por Dios. la ha enseñado el exterior, se la ha metido por el interior y lo vuelve a hacer. Guay, eh, es de, de sí, sí, profesional va corrigiendo se nota se nota se nota la categoría corrigiendo totalmente la trazada del otro piloto o sea cuando Mario se está haciendo buena trazada por eso va primero, iba primero eh, Miguel Azcona haciendo otra trazada totalmente diferente y corrigiendo o sea queda como si la trazada del primero no fuera la correcta, ¿sabes? Y, y, vamos, y eso te deja por los suelos, ¿sabes? Yo creo que deberíamos deberíamos obligarle a que hiciera un, un pit stop o, o yo qué sé, o que fuera con lastre. Porque si si no... en los próximos campeonatos <risas> pensaremos desde la organización eh, aplicar lastre a, a los pilotos ganadores de la carrera anterior. Seguramente si lo dejamos que lo voten los pilotos va a salir que sí seguro <risa> lo mejor a lo mejor porque en esta en este campeonato sí que es verdad que tenemos a Mario digo a mí que azcona perdón eh, liderando desde el principio hasta el final cada carrera pero en otros campeonatos tenemos a Simón O'Meill, que también brutal es la forma de pilotaje que tiene y cómo lo gana todo eh, y cuando no es Simo 1000, está Pavel Mukonin también, que es un piloto brutal. Eh, tenemos a pilotos grandes como Diego Lisaso en pista. Eh, ya te digo, eh, tiene tanto mérito lo que hace Miquel, porque hay pilotos como Mario Vescós, Diego Lisaso, Orlando Teleiro, Janko Glavak. Eh, pilotos muy rápidos que en cualquier otro campeonato podrían ganarlo. Y aquí uh -huh. es muy difícil, <ríe> extremadamente difícil. Exacto, aparte de que es un, son coches que, que se que están muy igualados, es, es tremendamente difícil estar ahí peleándose todo el rato. Lo estoy viendo por detrás, el grupo de Tjurka, Yanko y Teleiro, que madre mía, han salido de la última curva, madre mía, dándose por todos lados. Sí, ahí Yanko ha conseguido adelantar alguna posición, diría yo. Y Diurka sí, ha, ha conseguido deshacerse de Teleiro y de Diurka. Claro, es que dice: Bueno, Diurka ha perdido alguna posición, pero es que, claro, ha sido superado por Janko, por Diego Lisaso, por Mario vescoz por Miguel Azcona. Es que o sea, son pilotos que tarde o temprano te van a superar. O sea, es que es irremediable. Y aún así está haciendo una un bueno, carrera, pero ya está en P7. Bueno, y Lisaso que ya se ha deshecho también de Luis de Gómez. Sí, ya. Eh, toca yo, te voy a dejar un momento, ahora vengo voy a, voy a, voy a, un poco de agua, que me estoy quedando con la, con la <ríe> Perfecto. Bueno, de mientras pues ahí, ahí vemos. Está de momento Diego Lisaso eh, tratando de defenderse de Luis de Gómez, llegando ya a esa dupla de curvas en las 7 y 8 de este circuito de Sepan, ahora encarando la 9. De un circuito, el circuito internacional de Sepang en Malasia, unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Kuala Lumpur, la capital de, de este país, que ha albergado, entre otras categorías, el Gran Premio de Fórmula 1 hasta 2017, desde el año 99 al 2017, el Gran Premio de Motociclismo, el Campeonato Mundial, también ha habido eh, pruebas del Campeonato de Resistencia, pruebas y. Como decimos, 5.443 metros de trazado que tienen que batallar estos pilotos. Pero bueno, ya estoy por aquí. Me he bebido medio litro de agua, por lo menos. Pero bueno, yo de momento he ido dando datos así un poco de, del circuito. Que siempre es curioso saber que, que todo está y bueno faltaba decir que este circuito es uno de los diseñados por germán tilke Coño, que gracias a, al diseño que gracias al diseño de, de este circuito fue contratado para hacer los autódromos de shanghai y bahrein ah, eh, ya se, se, se adhirieron al mundial de fórmula 1 en 2005 si no recuerdo mal sí la verdad es que tiene algunas curvas similar eh, shanghai y sepan verdad Decir, la primera es así, muy parecida. No, no es igual, no es igual, pero igual, pero esa sí. primera curva así embajada con una primera, luego otra así de repente, muy tipo caracol. <risa> es curioso, es curioso. Bueno, pues tenemos ahí la lucha de Luis de Gómez y Diego Lisaso, el cual está haciendo gran carrera. Está haciendo muy buen campeonato. Nuestro amigo Luis de Gómez. Yanko Glava ya ha cogido a Chefo Durán. Bueno, Chefo, pues de momento aguantando como puede. Pero bueno, eh, mucho mérito lo de lo de Chefo. Eh, ha conseguido robar primero varias vueltas, que eso siempre te, pues, te da, te da un, un plus y por lo menos te vas contento diciendo, por lo menos he liderado la carrera, estoy aguantando bien, no cometo errores lo menos yo obviamente yo no tengo el nivel de estos pilotos y si me veo en una de esas es eso yo me voy con la satisfacción de por lo menos no haber cometido errores y, y de haber luchado por lo menos por por la posición con uñas y dientes y sí, realmente en estos campeonatos yo siempre lo digo de que independientemente de la posición eh, siempre va a tener alguna batalla ¿sabes? y disfrute asegurado porque si te das cuenta eh, incluso en posiciones más retrasadas al final te juntas con un piloto que tiene tu mismo nivel o estás rodando en ese circuito con esa con ese coche a tu mismo ritmo y al final tiene alguien en pista con el que poder medirte superarlo defender posición y, y ahí está la gracia ¿no? eh, sí. uh -huh. y por eso siempre repetimos también darle la gracia a toda la participación y a todos los pilotos que están animando la parrilla porque sin ellos no sería posible ni estas retransmisiones ni estos campeonatos ya que si estuviéramos aquí cinco gatos corriendo no, no sería lo mismo continúa la batalla de estos dos conocidos ya en pista Mario Bescos y Diego Lisaso y nada y Chefo Durán que no quiere separarse de Janko Glavak ahí siguiéndole la estela y marcando muy buenos tiempos chef sí eso muchas veces es eso muchas veces intentas pues ya que, que va más, más rápido intentar copiarle las trazadas intentar ver dónde frena más si ves que eres más lento obviamente que, que tu rival e intentar seguirle la estela eso muchas veces ayuda bueno pues nos comentas por aquí eh... Grande chermi. ¿Cuántas vueltas es? Eh, son 25 minutos cada manga, ¿vale? Son dos mangas, ya hemos estado en la segunda manga. Son 25 minutos, pues vueltas las que salgan de vuelta. Sí, es a tiempo, como bien dice Jesús Lorente. Y bueno, ya falta de tres minutitos, la verdad es que, joder, macho, yo he, hemos tenido ahí un... Comienzo de la segunda manga brutal, una remontada espectacular de Miguel Azcona eh, para lo infinito. Y, Exacto. y vamos, y, muy emocionante, muy emocionante ha sido. Exacto, ha sido un, un buen comienzo de carrera. Aún hay alguna que otra batallita por ahí. Eh, creo que terminando, está ya tratando de aguantar ahora a Gerson. A dos décimas solamente, Gerson de Ezequiel. Contra recta, la recta de atrás. Vamos a ver si le mete el coche por el interior. Paralelo para estos dos pilotos en la última recta del de, de circuito. Y, y nada, continúa Gerson por detrás de Ezequiel. Tenemos aquí en la primera cuba a Luis de Gómez muy pegado a... A Diego Lisaso, el cual le, le oh, toca, No, no, no, no, ya ha tocado. Le toca, le ha tocado lo, espera, uh, lo espera caballerosamente, aunque intenta meterse Yanko Glava, que no se entera de la movida y intenta ganar esa posición a, a Luis de Gómez que no le ha dejado. <risa> uh, obviamente, <risa> hay que estar muy atento, hay que estar muy atento porque te, te duermes un, un segundo y, y, y, y cuidado. Bueno, hemos visto pequeño incidente, un pequeño incidente o más grave de, de lo que parece, pero de Luis de Gómez hacia hacia Diego Lisaso, que sí que es verdad que le ha tocado por detrás, pero ha reconocido su error en pista y ha esperado a que Diego retomara la conducción y, y nada, y lo que queremos es eso, eh, aunque tenga un mínimo fallo, un fallo más gordo, es eh, reconocerlo en pista. Zanjarlo ahí y que no haya ningún problema, y de todas formas, siempre está abierta las reclamaciones en el canal de incidents en el Discord de RRS de Ray Spain. Eh, esperemos que no sean mucho que, que todo sea limpio, lo más limpio posible. Bueno, pues ya clava que le gana la posición al final a Luis de Gómez. Ya que ya está en cuarto lugar y no creo que le dé tiempo ya a alcanzar a. Diego Lisaso, Diego Lisaso, que ha conseguido meterse ahí en, en posiciones de podio y, y detrás de, de Mario Vescoz, también que, que ha hecho muy buena carrera para conseguir ese segundo lugar. Tenemos a Juan Una buena Crespo carrera. con ese Nick Go que es de Alejandro Tomeno, Juan Crespo en P15, luchando por esa P14, ahí dándole puntos a su equipo de platypus Bueno, es el paralelo entre estos dos pilotos aquí en la recta de atrás se posiciona. Bueno, parece que, que Domeno ha tenido algún choque porque lleva el capó bollado Bueno, Domeno consigue el interior. Veremos a ver si Juan Crespo le hace la contralazada. No, no puede. Se sitúa detrás. Nuevo rebufo en esta recta de meta y veremos oh, a ver la final. final. Ah, sí, final, sí. Efectivamente, estábamos ya en la última vuelta y, y no le da tiempo ahí a Juan Crespo, una pena porque estábamos teniendo ahí una bonita batalla. Eh, nada, pues mi enhorabuena a Miguel Azcona, que no para de ganar carreras aquí en el Corona Chau. Eh, enhorabuena también a Mario vescos que ha hecho un carrero. Eh, Diego Lizaso igualmente, o sea, tres posiciones de podio, tan valiosas para los pilotos. Yanko Glava ha conseguido un cuarto lugar, le va a dar bastantes puntos en la clasificación general. Eh, Luis de Gómez, Orlando Teleiro, Chefo Durán, P7, Ezequiel Chermirando ha llegado en P8, Gerson David, P9, Diurka, P10, Guillermo Martínez, P11, Leo Fernández, P12, Ismael Rosel, P13, Juan Crespo ha llegado en P14. André Marcelino P15, Carlos Barros 16, Luis Sousa 17, Sebastián Fabre 18, George Carballera 19, Ignacio Negro, ahí lo tenemos a Ignacio Negro. Va a llegar el número 20, 21, 21, sí, porque Alejandro Tomé no está en voz. Bueno, pues ahí lo vemos a Ignacio Negro chupando cámara. En <ríe> plan, 20, no sé si. Si va un poco lento, quizá por el de de neumáticos que está bastante. No creo que ya ha cruzado la línea de meta. Ah, vale, vale. ¿Qué? ya la ha cogido la, la IA y, y ya ha retomado. Vale, vale, todo perfecto. <risa> bueno, a ver qué te ha parecido este este primer contacto con aquí con la casa, con RRS rs Room Spain. Eh, ¿Qué te parece la.? Te ha parecido la carrera? ¿Cuál es, bueno, cuál pues ha, ha estado súper entretenida. Yo lo, lo decía al principio, esperaba, se prometía la cosa espectáculo y, y, y así ha sido. Ha sido una carrera maravillosa con muchas, muchas, sí, muchas luchas. Y bueno, Mikel Ascona, enhorabuena porque ha hecho un, unas dos carreras espectaculares. Hay que tener muy mucha categoría para, para superar a, a nueve pilotos cuando sales el décimo en esta parrilla invertida y bueno deseando repetir va pues me alegro mucho que que te, que te lo hayas pasado bien yo creo que se lo han pasado bien brutalmente bien tanto los pilotos como los que no hayan estado viendo yo personalmente he disfrutado muchísimo y mucha emoción ha habido ahí en esa segunda manga ¿eh? en ese principio ha sido brutal y, Exacto. <risas> y nada, eh, si quieres podríamos echar un vistacito al Discord. Sí, vámonos al live, eh, si quieres, y que nos comenten Bye. un poco los pilotos que quieran comentar algo y ya cerram, vamos cerrando la retransmisión. Perfecto, <risas> pues vamos allá. Hola, ¿qué tal Ignacio? Get Muy divertido, macho. Muy divertido. Sí, ¿no? <risas> sí, sí, la primera la primera manga, bueno, me lo he pasado estupendo. Y, y la segunda manga también. Al, al final he tenido una lucha ahí con Fábregas Pero he pinchado, he pinchado, macho, en la última vuelta, macho. Le tenía ahí, estábamos luchando. Y he pinchado la última vuelta, macho. Y pero bueno, bien, bien, bien, muy bien. No sé si habré conseguido algún puntito, que era el objetivo, y, y sobre todo no perder la, la cola de la de, de la carrera. ¿Eh? que normalmente siempre la, la voy perdiendo y <ríe> me acaban sacando alguna vuelta pero hoy no, no, hoy hoy además este circuito lo tenía yo muy controladito y sabía que, que no se me iban a escapar los de... Lo, el, el pelotón Ah, bueno... ¿Y tú qué tal, gueto? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo has visto no la vi No lo pude ver toda, estoy viendo ahora la segunda muy bien, chulísima la segunda Una pero... guerra hubo ahí, muy bonita Sí, pues bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión, algo más que añadir si queréis y nada, y yo sobre todo agradecer la participación que estamos teniendo en todos los campeonatos, recordar que este sábado tenemos un evento solidario, un macroevento solidario desde las 4 de la tarde, eh, cuatro carreras de resistencia, 80 minutos cada una y bueno, hay grandes premios, hay, se ha recaudado bastante dinero y va a haber eh, un sorteo suculento para los equipos participantes recordar que me parece que todavía quedan plazas o sea que que no perdáis tiempo el que esté indeciso que vamos que quedan dos días ya y, y va a ser muy interesante cuatro carreras de 80 minutos cada una o sea que los equipos se distribuyen las carreras como quieran y, y a correrlas eh algo que añadir chicos vamos a ir cortando ya la retransmisión pues nada que que es una pena que se acabe. que Ya solo queda una ronda, ¿no? Queda la, sí, la siguiente ronda, sí. pero es una pena que se acabe. Bueno. Es una pena que se acabe, porque yo me, ya le he cogido un poquito el ritmo al coche y ya me lo estaba empezando a pasar muy bien. Bueno, pero tú sabes que. que no, no, no será malo el campeonato que venga después, ¿sabes? Seguro que no, seguro que no. Y siempre nos queda el Porsche. Ya te digo. Bueno, pues nada, eh, un saludo y lo dicho, eh, agradecer a todos los que nos hayan estado viendo, tanto en Twitch como en YouTube, que estamos retransmitiendo desde hace una o dos semanas ya en, la, en ambas plataformas. Y, y nada, y lo dicho, mañana tenemos la Open Series, estaremos a las nueve y media por ahí con esos eh, McLaren GT3, muy divertidos. Y, y un saludo y nada, y hasta la siguiente. Adiós. <tose>